Good morning Vietnam, bienvenidos amigos Hoy en el podcast número 21 en Toxic Game Channel Yo soy el vengador tóxico y vamos a hablar de Silent Hill Oh yeah Sí, pero ¿por qué vamos a hablar de Silent Hill? Porque hay en algún pueblo de, de Teruel hay niebla No Vamos a hablar de Silent Hill porque Algún pipero le ha dado por Hablar de Siren Hill por decimocuarta vez, no, sino porque Siren Hill va a renacer y esto ya se puede casi confirmar gracias a las palabras que ya habíamos escuchado de Konami. Ya sabíamos que Konami iba a hacer junto con los creadores de, de medio, los de eh, Blomer, eh, iban a hacer el nuevo Silent Hill... un poco en el modo hay que hay que ir para atrás al momento en el que se estaba liando todo el tema de Abandoned... ¿eh? con con un hideo Kojima que no decía nada con un Sony que tampoco decía nada eh, ni ni de, ni sí ni no no aclaraba las cosas oiga, te están preguntando si eso es un Silent Hill y usted está como dando a entender que sí hasta que tiene que salir Konami en ese momento tuvo que salir Konami al paso y decir, no señores eh, ni Kojima ni Sony, ni nada nosotros nos vamos a encargar de hacer un juego de Silent Hill así es como fue y lo vamos a hacer con esta gente, que hemos visto que es muy buena. ¿Quiénes son esta gente? Los de The Medium. Los de Blooder Team. Con esos vamos a hacer el, eh, el Silent Hill. Y este hombre, Christopher Gate. Christopher Gans, perdón. Eh, ¿Este hombre? ¿Quién es? Este hombre, pues es el director, ni más ni menos. ...que de las dos películas de Silent Hill... qué diréis... ...y qué tiene él... ...que sabe si se está haciendo un juego... ...o no se está haciendo un juego... ...pues su... ...proximidad... ...con los creadores originales de Silent Hill... ...rescato las palabras de Generación Xbox... ...y dice lo siguiente... ...trabajo con el Silent Team... ...los creadores originales de Konami, ...y hay varios juegos en desarrollo... ...ojo... ...varios al momento hay varios equipos trabajando y una amplia gama de juegos van a revivir la franquicia creo que están muy impresionados con el éxito de los remakes de, de Resident Evil ya sabemos, el 2 y el 3 que realmente son excepcionales y ahora el Resident Evil 4 no aunque yo hubiera el code Verónica el que hubiera y, desde, y a partir de ahí del código de Verónica eh, si quiero hago un 4 pero del 4 me hubiera ido a otra línea argumental más enfocada a Umbrella más enfocada a Albert Wesker, más enfocada a los orígenes y no hacer una especie de X-Men que es lo que están haciendo ahora porque vamos la hija de Ethan pinta que va a ser una especie de niña con superpoderes una cosa rarísima pero bueno según muchos todo vale porque es un biohazard, eso es peligro excusas Excusa de peluquera. Excusa de peluquera. Continúa y dice diciendo, "No estoy uh, no estoy trabajando <risa> Esto es buenísimo. Dice, "No estoy trabajando de manera directa en los juegos, pero sí con Konami. No con Kojima, pero sí con el Silent Team a quienes conocí cuando dirigí la primera película de Silent Hill, os recomiendo que la veáis, y continúan estando. Otro, otro detalle más que interesante es que Gans confirmó que Blombert ya sabéis, los que hicieron de medio, trabajando en un remake de Silent Hill 2. El cineasta ya se había referido a los juegos de Silent Hill en junio, en una entrevista en el portal francés, en el portal en un portal francés eh, de cuyo nombre me niego a pronunciar <ríe> me parece imposible ya se podría decir fatal eh, en, <ríe> fatal lo siento eh, en donde había declarado que la ip se iba a relanzar en materia de videojuegos bueno esto esto sí que es una confirmación en toda regla una confirmación de intención es una confirmación en toda regla aquí tenemos al hombre en eh, cuestión este es el director esta es la película por si os acordáis esta es la segunda pues él hizo la primera y la segunda creo eh, son informaciones no son rumores pone aquí quieren cb en inglés eh, sobre el siguiente juego de Silent Hill. El director Christopher Gans confirma que hay un nuevo Silent Hill en desarrollo por el original equipos de Silent Hill Team y Konami, Resetera Forum y Reddit. Bueno, todo esto está hablando en francés, pero está hablando prácticamente, está básicamente está hablando sobre básicamente está hablando sobre el, el, la película está hablando sobre el reboot de la película no sobre no sobre los juegos pero sí dice algunas cositas ahí ya en el. así que qué os parece ahora sí que tenemos Silent Hill. ahora habemos silent hill ya podemos decir habemos silent hill no para sony no para sony no para sony a 80 dólares o 90 depende de cómo le no, no se le vaya a cruzar los cables al tío ryan que está un poquito lo un poquito lo el yayo bueno pues persona 4 golden y persona 3 portable ya tienen fecha de lanzamiento en xbox game pass será para el próximo 21 de octubre vamos dentro de 11 días no 10 días <risa> como el como el conde Doco eh, próximo 21 de octubre ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Me encanta Bueno, como el Conde Drácula, ¿no? De Barrio César Tenemos disponible por fin en Xbox y, Game, y Xbox Game Pass El esperado Person 5 Royal eh, Atlus regresa por todo lo alto a Xbox y no lo hace solo como ya sabéis, cuando se anunció el juego, también conocimos el lanzamiento en Xbox y también en Xbox Game Pass del Persona 4 Golden y el Persona 3 Portable. Ambos juegos, además, llegarán traducidos al español. Ahora podemos, os podemos confirmar que tras el lanzamiento del Persona 5 Royal en octubre, en enero eh, tendremos una nueva reacción de Persona... ...en Xbox con la llegada de Persona 4 Golden... ...Persona 3, Portable... ...Atlus ha confirmado que ambos juegos... ...debutarán en Xbox... ...y el resto de plataformas... ...en concreto el próximo 19 de enero... ...del 2023... ...aquí se ve... ...el anuncio de Atlus... ...que dice... ...Persona 3, Portable... ...y Persona 4 Golden estarán para las plataformas en enero el 19 de enero del 2023 una buena noticia ahora vamos con una también una buena noticia pues han bajado de precio las tarjetas ssd externas eh, ya sabéis de expansión de almacenamiento el CAGET para xbox series x y que incluye tres años tres años de garantía limitada ojo eh, costaba 250 euros la última vez ahora cuesta 231 euros con 40 euros por tanto hay una bajada significativa eh, ahora sigamos sabemos que el proyecto de kingston eh, se ve que le ha, le ha gustado a todo el mundo en generación Xbox le ha encantado el proyecto instó eh, ya sabemos que, que KeyStone al final no deja de ser una consola pequeña del tamaño pues de una lata y que viene con un mando además con lo que se podrá además streamear y jugar en la nube de la mejor manera es un... me encanta me encanta. Este tipo de aparatitos controla más pequeñitos mejor. Sí. Ya lo decía Chanel, ¿no? El, el, la mejor colonia están en frascos pequeños. Siempre lo han dicho, ¿no? Hay una buena noticia para los que nos gusta el Sonic Frontier, como se ve y todo eso. También venido de la mano de Capcom, hay que decirlo pero qué podía hacer pues una mezcla entre Capcom y Sega pues disfruta del Monster Hunter Rise en Sonic Frontier con este DLC gratuito gratuito que vamos a tener disponible eh, en el juego de Sonic Frontiers bien este este DLC saldrá disponible eh, en todas las plataformas tanto en xbox one como en playstation 4 lo vais a poder jugar todos todos están en la serie x en la serie S en el pc la playstation 4 la playstation 5 en nintendo switch están en todos lados y saldrá el 8 de noviembre y ya se encuentra disponible para la precompra ya sabéis para poder eh, comprarse el juego de sunny Frontier yo no estoy seguro si lo voy a comprar en, en xbox todavía estoy ahí en la duda ¿eh? pero bueno ya ya veremos la mala noticia amigos pues es tener que tocar otra vez el tema de los hackers en este caso se trata de 2k dicen que al parecer mmm, ya es seguro acceder a los servicios afectados de 2k eh, dice no hay ninguna indicación de que vuestra información financiera o contraseñas guardadas en nuestros sistemas se hayan visto comprometidas de todas formas les pedimos a nuestros nuevos clientes a nuestros a nuestros clientes mejor dicho no, nuevos clientes que vuelvan a asegurar sus datos, cambiando la contraseña y activando la autentificación en dos pasos y todavía no lo han hecho. Ya sabéis, los creadores de NBA 2K, 2K Games, ha vuelto a tener, o, bueno, ha, vuelto, ha tenido un ataque en el que se han llevado información de los usuarios, información que es supuestamente y dicho por la propia compañía entre los datos que se han visto afectados no hay nada relacionado con la información financiera vale toda la información robada se basa en direcciones de correo electrónico prácticamente lo da todo o sea, ya con la dirección de correo si es que no hace falta si ya con la dirección de correo eh, ya hay eh, amigos de 2k eh, lo voy a decir os lo voy a decir bien claro Puede que ya hayáis solucionado el problema de hacker, pero el problema de, de, de, de seguridad, ¿no? Pero eso no significa que no se hayan puesto, en mi opinión, es ¿eh? mi opinión, que no se hayan habido afectados la información financiera. Ustedes estáis diciendo que supuestamente, y dicho por la propia compañía, entre los datos que se han visto afectados no hay nada relacionado con información financiera yo os digo que no yo os digo que no dice esto ha ocurrido con aquellos usuarios que se han puesto en contacto con el servicio de asistencia por lo que la información robada se basa en dirección de correo electrónico ahí va de ahí ya puedes partir para encontrar toda la información financiera de esa persona nada más que con el correo electrónico no me vayan a venir con tonterías que ya con el correo electrónico ya lo tienen todo qué es lo que me, qué es lo que me estoy temiendo yo con todo este tema de, de hackeos que últimamente parece que es un no parar no es eh, primero fueron los de rockstar eh, luego pasó con mientras estaba pasando lo de rockstar a los de blizzard le habían robado 43 minutos a 2k también eh, bueno no es por nada pero hay que tener más seguridad que nunca en los tiempos que corren porque se ve que hay mucha gente que con intenciones de, de robarte y, o, o de llevarse todos tus tus bienes, así que tened mucho cuidado. Me quedo con esa buena noti buena noticia del Silent Hill, porque a mí sí que me gusta el Silent Hill, me gustaría un nuevo Silent Hill y ver que realmente esto es. Esto sí es verdad y no toda esa especulación que se estaban montando los de Sony, Hideo Kojima, Hazan y toda esta gente. No a mí lo único que me vale es lo que diga Konami y, eh, y ya está y ya está y la persona que está ahora mismo trabajando junto con Konami en una película con el nombre de uno de sus grandes juegos el Silent Hill el tan aclamado Silent Hill va a ser desarrollado nuevamente por el mismo director que hizo las otras películas que chapó por las películas tan increíbles eh, el que no la haya visto que la vea, desde luego Bueno, pues nada, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Qué os eh, amerita el que realmente se vaya a hacer un Silent Hill? A muchas personas no les gusta realmente el juego Otras personas sí, a mí me gusta mucho el... el siempre me ha gustado el Silent Hill Pero bueno, también comprendo por qué no les gusta a muchas personas es un ambiente tétrico, claustrofóbico, inquietante. En su modalidad más survival horror era peor todavía porque, bueno, aparte de las ca de que las capacidades eh, eran más limitadas, digamos, eh, los puzzles eran mucho más difíciles también. también. Hay que matizarlo. Bueno, pues amigos, hasta la próxima en Toxic Game Channel. Ya llevamos por el podcast número 22. Perfecto. All right. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en Toxic Game Channel. Un fuerte abrazo a todos.